Tiene un saltador. Tiene y, y un Sergio, que ha sido saltador durante toda la vida. Más o Sergio! Eh... ¿Es el que va a saltar ahora mismo? No, <risa>